Las cumbres sol cada huilla que moque son, piedra, muy y fuego. Encanto vuelve el barro a su Y que busca rompe mezclate con la sal. Rie, río, río crece, corre a acariciar cada hincha que moge son oh, mientras lleve la... Y el amor y flor. Llega mientras tanto, vuelve el barro de su plan. Y el río crece, llora y llora que vas ferritiendo las nubes. Todo un canto se nos deja por cantar Y un donde Hay de amor y de pan Ríe, río crece Corre, vea, acaricia Cada unir, sea que enoje. son Mientras lleven las sol, piedra